Music <laughs> Empleamos el término discapacidad porque consideramos eh, que es lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Por eso empleamos ese término y no niñas con capacidades especiales, niños especiales, salvo en educación que les llamamos NED, niñas con necesidades educativas especiales. Pero el término emanado por la OMS eh, es muy abarcativo, interesante y me parece que nos evitamos de cierto eufemismo. Eh, queríamos decir entonces que eh, la discapacidad es netamente adjetiva porque el sujeto, lo sustancial es la persona por eso decimos personas con discapacidad, no discapacidad esa es una, una, una cuestión a tener siempre en cuenta y que la discapacidad también es otro de los fundamentos nuestros que es cotidiana debemos adecuar todas nuestras instalaciones, nuestras ciudades porque nadie escapa a que podamos sufrir algún tipo de discapacidad, una lesión en la calle, una lesión medular, un accidente, porque venga a nuestras familias una persona con discapacidad. Y ahí es todo un mundo, todo un problema. Las ciudades, por desgracia, están eh, diseñadas para el género masculino, joven, que es ágil, fuerte, atlético, que pueda atravesar las calles rápidamente, puede subir las veredas con obstáculos, y no para todo tipo de personas, y mucho menos para género femenino. Es importante concentrar el arte para las personas con discapacidad, eh, contando no, eh, no viendo la discapacidad en sí de la persona, sino la capacidad que, que podemos llegar a, a potenciar. ¿no? Eh, no nos centremos solamente en la discapacidad de la persona. Eh, hay que valorar a estas personas como tal y, y bueno, y dándole la inclusión con el arte, porque creemos que con el arte ellos pueden expresar todos los sentimientos que quizás eh, tienen escondidos. Eh, eh, el arte es importante no solamente para este tipo de personas sino para la, la comunidad en general y aparte con el arte podemos incluir a las personas con discapacidad en, en distintos ámbitos de, de la sociedad eh, nosotros presentamos el proyecto del de, tema del integrando diferencias a través del arte como con un proceso formador porque las personas con discapacidad tienen que ser consideradas como sujetos de derechos dentro de este paradigma y eh, acceder con el disfrute pleno de los, todos los procesos artísticos También ellos no son el meros consumidores Sino también productores de arte Considerando de que el arte y las actividades artísticas Son un puente que nos une Son un puente que nos permite conocer al sujeto desde otro lugar Por ello siempre decimos que cuando trabajamos con personas con discapacidad Es importante centrar la atención en el potencial del sujeto Es decir, aquellas posibilidades que tienes para hacer y no en el déficit o bueno, en la discapacidad, ya que la discapacidad nos limita cuando centramos toda nuestra mirada en ella. Bien, a través del programa de, eh, Integrando Diferencias a través del Arte eh, se pueden realizar eh, distintas actividades con estas personas, eh, sobre la música, la danza, el teatro, eh, en, ese, en ese aspecto, nosotros como, como grupo de educación no formal, eh, realizamos eh, trabajos de puestas en escenas musicales, por ejemplo, trabajando con personas eh, down, personas con retraso mental, personas en silla de rueda. Este, hemos trabajado en obras musicales como, por ejemplo, Pinocho y sus amigos los juguetes, que es una obra musical en la cual nos deja la, la enseñanza de que eh, teniendo sueños se pueden lograr cosas dejan, eh, no dejando de soñar ¿no? y trabajamos mucho con lo que es el, el, la lateralidad de, del cuerpo la disociación del cuerpo eh, luego tenemos eh, otra obra que se llama y esta es muy importante, deja un gran mensaje que es la obra Iguales, Diferentes y Únicos eh, en la cual en esta obra la primera actriz es una, una nena down una chica down de más de 20, 25 años tiene esta niña, eh, que tiene una capacidad de improvisación. Entonces, al haber descubierto nosotros esa capacidad de esta niña, eh, esto nos conlleva a que podemos eh, trabajar distintas cosas con ella, eh, adaptando la obra a, a su capacidad, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cada uno de nuestros trabajos lo vamos adaptando al grupo de personas que tenemos con las distintas discapacidades. Este programa, como lo llamamos, hacía, integrando diferencias de través del, arque, del arte, perdón, tiene un anclaje que es en un, en un actor social muy importante, que es el Ballet Internacional Amanecer Argentino, donde el profesor es el director, yo soy el subdirector. ¿Por qué digo esto? Porque el Ballet de Amanecer Argentino abre las puertas a las personas con y sin discapacidad con el único propósito de que el lenguaje conector entre ambos sea el arte, la actividad artística y la actividad lúdica para llegar a un producto artístico. Es así que, bueno, sí, como, como dijo mi compañero, se llevaron a cabo estas diferentes obras, pero consideramos algo muy importante que es el trabajo que hacemos con nuestros bailarines, con nuestros artistas, porque hacemos hace teatro. Uh -huh. Primero, yo me tengo que reconocer por qué hay tanto prejuicio en mi vida y, y no soporto, me emociona, me, me, me cohibe establecer un vínculo con una persona que con discapacidad. ¿Qué prejuicio estoy actualizando? ¿Qué pasa en mi vida? ¿Qué pasa en mi mente? ¿Qué pasa con mis sentimientos? cuando me encuentro el otro diferente, al que porta un, un cuerpo diferente, al que porta una, una audición limitada o una visión eh, limitada. Entonces a partir de ahí es cuando cuestionamos nosotros para poder ir al encuentro con el otro, porque si yo no me permito rever toda esta información que tengo adentro, y eso lo hacemos de manera grupal, no puedo salir al encuentro de, del otro, diferente, entre comillas, eh, que es el, el que está ahí y esperándonos que nosotros trabajemos con él. Las personas con discapacidad tienen un potencial maravilloso y necesitan ser explotados eh, explotados en el buen sentido de la palabra, porque, pensemos esto en un momento, ¿qué pasa con una persona con discapacidad? Cuando, si es un niño, la mandamos a la audióloga al médico, al kinesiólogo, al fisiatra y en ningún momento hay un espacio para que ella haga arte, para que ella se disfrute, por eso todas aquellas personas que están haciendo Actividad artística tiene que pensar en el segmento de esta población que va en paulatino crecimiento. Pensar que son sujetos plenos de derechos, sujetos consumidores y hacedores de cultura. Y si no, veamos a lo largo de la historia de la humanidad cuántas personas con algún tipo de discapacidad dejaron plasmadas sus obras que trascendieron todos los tiempos. Recomendaciones, eh, por ejemplo, eh, a gestores culturales que primeramente eh, hagan un, un seguimiento o eh, tomen información de, de cuántas personas con discapacidad pueden llegar a tener en, en su sector de trabajo. A partir de ahí, eh, hacer un análisis muy, muy minucioso de cuál es el diagnóstico de cada una de estas personas para luego de tener ese diagnóstico definitivo, eh, eh, a base de eso comenzar a trabajar las distintas actividades que queremos proponer para este tipo de, de personas eh, y siempre decimos eh, trabajar con las personas con discapacidad pero incluyéndolas en la sociedad en el ámbito eh, cultural eh, realizando trabajos en el cual estas personas se sientan se sientan integradas y se sientan capacitadas ellas mismas como para poder integrarse. Como gestores culturales yo creo que tenemos que tener la premisa aprendamos a aprender aprendamos a aprender todo el tiempo esta, este grupo poblacional es tan rico y maravilloso que nos enseña nos enseña continuamente no tan solo cuestiones artísticas sino nos enseñan a vivir como seres humanos a tener valores y aprender a pensar en el otro en esta cultura tan individualista a humanizar el arte también y los espacios artísticos considero que como gestores culturales, debemos sí o sí seguir aprendiendo más sobre la discapacidad, estudiar, formarnos para poder llevar a cabo actividades que beneficien a ambos grupos sociales.